Estamos con Juan Carlos del Grupo de Apoyo de Madres. Juan Carlos, ¿por qué marchás este 24? Mira, eh, no por razones de que me haya tocado vivir la, la última dictadura genocida, sino porque lo hago, porque realmente nosotros no podemos llevar, no podemos permitir que esto se olvide. Nosotros tenemos que luchar para. Permanentemente recordar, recordar y tener memoria. Nunca más otra dictadura en el país. ¿Con qué consigna marchan este 24 ustedes? No está la, cons la consigna nuestra es siempre memoria, resistencia y lucha. Es nuestra, es nuestra consigna que nosotros nos permite este, traer a la memoria a los 30.000 y nuestra lucha permanente en las calles. Gracias Juan Carlos. Está